la primera pregunta nos llega desde Uruguay, Teresa quiere saber cuál es el mejor lugar de su jardín donde ubicar las plantas para que éstas crezcan con una mayor intensidad. Esta es una pregunta con que sea de diferentes respuestas voy a intentar resumirla en una única generalizada para que todos puedas comprenderla. En primer lugar, dependiendo del hemisferio en el que nos hallemos deberemos buscar orientación sur en el caso de estar en el hemisferio norte o viceversa, orientación norte si nos hallamos en el hemisferio sur. Con la orientación, se consigue aumentar el número de horas de luz solar directa. Cuanto más directa e intensa, más fotones absorben las plantas. Por tanto, mayor es la actividad fotosintética y mayor su crecimiento. La temperatura es otro factor importante. Debemos buscar los lugares más cálidos y menos fríos del jardín, huyendo de aquellos lugares donde el aire incida con mayor intensidad. Si refugiamos las plantas de forma debida, evitaremos daños por fuerte viento, que en ejemplares grandes pueden resultar desastrosos. La cercanía de animales tampoco es aconsejable. Si no hay otro remedio, entonces hay que hacerle un cercado a las plantas para evitar que los animales penetren en el cultivo y puedan dañarlas. En cuanto al suelo, lo adecuado es mejorar del que se dispone y cultivar directamente sobre él sin necesidad de maceta. Una correcta enmienda orgánica y mineral del suelo dará como resultado plantas gigantes de elevada producción. Tras estas nociones de cultura que os hemos preparado hoy, nos despedimos, pero antes recordándoos que podéis hacernos llegar vuestras dudas a punto marihuanatelevisión.tv. Salud y buenos humos.